El opinismo, S de sexualidad, H de humana y opinismo de, de, de opinión, nace como una reflexión de lo que es el sentido común. Como nosotros sabemos, el sentido común trata de que todos pensemos y que digamos lo mismo sobre cuestiones esenciales de la sociedad, donde se establece una disputa entre el pensamiento autónomo y el pensamiento del poder. Sabemos que el poder es tan poderoso y en, en esto lo que hace es dispara un sentido común hacia los que están consumiendo eso, dando una comunicación compartida que, y estableciendo una opinión. Que no porque sea una opinión quiere decir que sea inofensiva, porque muchas veces... El rechazo y el odio están mascarados de lo que es el sentido común, las opiniones y eh, muchas veces también de eh, lo que son las buenas intenciones. Entonces nosotros lo que buscamos a, tra a, a través de esto que las personas que asistieron a este taller que tengan una mirada crítica hacia todo esto, todo relacionado a la sexualidad, establecíamos la diferencia en que una cosa es pensar el pensamiento autónomo y otra cosa es ser pensado, que son dos cosas totalmente diferentes y queríamos que las personas que eh, piensen sobre cuestiones eh, que muchas veces somos pensados y largamos opiniones y estamos ofendiendo a la otra persona. ¡Suscríbete